Hola, mi nombre es Jair Hurtado y soy profesor de la Facultad de Ingeniería y seré su acompañante en este capítulo de Números Complejos. Hoy iniciamos con conjuntos de números. Como vimos en primaria, los conjuntos de números pueden ser los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales y los reales. Profundicemos un poco sobre cada uno de ellos. Los números naturales son aquellos que nos sirven para contar. Hagamos un ejemplo. En este conjunto de animales del continente americano, contemos cuántos de ellos son mamíferos. El primero que nos encontramos es el murciélago, después está el puma, el cóndor no es un mamífero, posteriormente sigue el mono, que sí es un mamífero, nuestra ballena, que es un mamífero, la guacamaya, que no lo es, y el perarucú, que no lo es. Son en total cuatro mamíferos. Se podría pensar que el cero es un número na natural, pero inicialmente no se consideró ya que no tenía una representación gráfica. Los primeros que tuvieron una representación gráfica del cero fueron los mayas. Sin embargo, al utilizar nosotros los números indo-arábigos, el, el padre del cero o su representación se le atribuye a Brahmagupta en el siglo 7 en India. Los números enteros son formados por los números negativos, el cero y los números Naturales. Los números negativos anteriormente no eran aceptados, ya que si pensamos cuando éramos niños y nos preguntaban cuánto es 3 menos 2, decíamos 1, pero cuando nos preguntaban cuánto era 2 menos 3, decíamos que no se podía. Entonces, los números negativos se consideraban entidades abstractas que servían para llevar cuentas, deudas o pérdidas y se podían representar con un color diferente. No fue sino hasta el siglo XV, gracias a un libro de Johannes Whitman que fue el primero en utilizar los símbolos más y menos para representar números positivos y negativos. Los números enteros, como ya lo mencioné, son formados por los números negativos, el cero y los números naturales. Y se representa con la letra Z, ya que el vocablo en alemán Zalen eh, significa números, por eso se representa con esta letra. Los números enteros también se pueden representar en una recta numérica. Entonces, estoy parado acá. El 0, el 1, el menos 2, etc. El concepto magnitud o valor absoluto es la distancia que hay entre este número y el 0. Y, y, el y se representa con un par de líneas verticales. Por ejemplo, la magnitud de 2 es la distancia que habría entre 0 y 2. Aquí sería 1, 2. La magnitud de 2 el 2. En el caso del número menos 3... La magnitud o el valor absoluto sería la distancia que hay entre 0 y menos 3, sería 1, 2, 3, igual al número 3. Siempre una magnitud o un valor absoluto nos dará un número positivo. Los números racionales son aquellos que se pueden representar de la forma entero sobre otro entero. Y la notación utilizada para ellos es la letra Q, que, que proviene de la palabra cociente que fue utilizada por Giuseppe P.A. Se pueden representar fracciones, sirven para representar fracciones de, de números. Por ejemplo, si tengo que repartir 9 panes entre 6 personas, hago ese cociente y nos da 1,5 panes por persona. En Egipto y en Babilonia se utilizaron los números racionales, pero fueron los árabes que les pusieron la línea horizontal. Y en el siglo XII, Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, el mismo de la serie de de Fibonacci, introdujo a Europa los números indo y también con ellos la línea horizontal para separar el numerador del denominador. Estos números racionales también se pueden representar en la recta numérica. Si pongo el 0 acá, un medio sería 0,5 con su expresión decimal. Los números enteros hacen parte de los números racionales, con la diferencia que el denominador es obligatoriamente un 1. Y les recuerdo que los números racionales no pueden tener como denominador el número cero. Los números irracionales son aquellos que no se pueden representar como, un número, como una fracción de número entero sobre un número entero. Y si los quiero representar en forma decimal, necesitaría infinitas cifras significativas. Los griegos también los llamaron números incon inconmensurables. Como no tiene una representación universalmente aceptada, yo lo pongo como los reales menos los racionales y solo me quedarían los irracionales. Algunos de estos números irracionales que se conocen y son usados popularmente son raíz de 2, raíz de 3, pi, e y el número aure. Y se pone aproximado, porque como tienen infinitos cifras significativas, se hace una aproximación. Por ejemplo, raíz de 2 se puede aproximar a 1,4142. Los números reales corresponden a la unión de los números racionales con los números irracionales. Y se puede representar completamente y llenan la recta real. Por ejemplo, si quiero representar el 0 está 0, un medio sería 0,5, número racional, raíz de 2 sería un número irracional cerca de 1,5, 1,41, 42. Aproximadamente, si quiero hacer una argumentación gráfica de entre los conjuntos de números tengo los naturales, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera que junto con el 0 y los números negativos forman los números enteros y estos en unión con los fraccionarios enteros sobre entero forman los números racionales, y estos en unión con los que no se pueden representar entero sobre entero forman los irracionales. Y, es, y, la, y la unión de estos dos de los irracionales con los racionales forman los números reales. Para finalizar, veamos algunos ejemplos nuevamente de conjuntos de números. Los naturales pueden ser para contar, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. Los enteros son los naturales más el cero y los negativos. Los racionales son los que se representan un entero sobre otro, otro entero. Incluso pueden ser enteros, 6 sobre 3 es el 2, 4 sobre 1 es el 4, o sea, los enteros también son racionales. Los irracionales son aquellos que no se pueden representar como de la forma entero sobre entero, por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, pi y e. Y finalmente, los reales son, son la unión de todos estos números. Espero que hayamos aprendido algo nuevo hoy y nos vemos en el siguiente video. Chao.